Gracias, doctor Amado, gracias Carolina y a Francis. Y el que está afuera por asuntos personales, que esté bien donde esté. Eh, la gente le hace falta el pleito de el Sí. <risa> eh, se lo quieren comer. De allá arriba, le, de Naranjo Dulce arriba, le enviaron unos saludos. Que no se acerque Ajá. por allá, que lo van a picotear. <risa> <risa> y esa gente son guapos, Naranjo sí, Dulce. Sí, sí, Mira, Fulvio, Dime, en razón de lo que estamos viviendo, y siempre, eh, Serie 56, San Francisco de Macorís eh, eh, tienen una particular fórmula de publicación. Yo siempre estuve de acuerdo con que estuviera eh, el letrero que Ale desmontó cuando decía, si usted viene a joder, siga su camino. Es bienvenido a San Francisco, pero si viene a joder, siga sí. su camino. Eh, y ahora veo, un pueblo que elige corrupto no es víctima, es cómplice. Así es, eso es así. Sí. Ese está en, lo dice el letrero. Sí. Bien, hoy quiero compartir con ustedes dos temas particulares. Uno, es otra declaración desatinada del ministro de Salud Pública, del vocero oficialista, eh, que lamentablemente eh, yerra mucho en este caso tan delicado. Ahora le echa la culpa a las clínicas y a los directores de hospitales porque los informes de fallecidos tienen, dice él, hasta tres meses de retraso. Porque se ha cuestionado de dónde salen estos fallecidos últimamente. Y yo quiero escuchar que producción me ponga, la partecita del Ministro de Salud Pública donde hace esta alocución. Si producción la tiene lista, la puede... No, no, esa no, la del Ministro de Salud Pública. La del Ministro de Salud Pública. Esa va luego. Esa va luego. Decirle que andan buscando... Acta de defunciones. ¿Cómo es eso? Personas de salud pública. Empleados de salud pública. Andan buscando acta de funciones En los ayuntamientos. Específicamente en el ayuntamiento de aquí de San Francisco de Macorís. Andan buscando desesperadamente acta de funciones ¿Pero y para qué? Para justificar... Pero ya esa Fallecido. se supone que tuvieron en los boletines que se dieron ¿no? que la muerte de Aquiles. Acuérdate ¿Sí? que dejaron muchísimo sin dar, porque tenían otra otra vertiente política, ahora tienen otra orientación, ahora necesitan esos muertos traerlo al día de hoy para causar pánico. Y andan buscando las actas de fusiones ¿eh? de una manera desesperada. En tu informe, tú, Entonces, tú encontraste que... Él, él, ahora el informe le... de ellos y lo que dieron de San Francisco de Macorís en las muertes. No, no, totalmente diferente. Aquí hubo más. Claro, claro, totalmente diferente. Ahora sí lo, puede, lo ah, pueden no, presentar. Ahora lo quieren. Ahora lo quieren porque eso intimida, eso causa pavor, temor a la población, ah, que ahora bien. es la orientación política que tienen. Está Vamos a escuchar al ministro de Salud Pública echándole la culpa a la clínica y a los directores de hospitales. Si lo tienen listo. No, no, todavía no está listo. No, no, no está listo. Bueno. Adelante. Entonces, qué lamentable que se quiera hacer esto. Vamos entonces a ver esta nueva forma de hacer corrupción en este país, de sobornar, dejarse sobornar, de para que usted pueda accesar a algún contrato con el gobierno tiene que pagar sobornos y vamos a escuchar al empresario hablar, vamos a escucharlo a él, el, el, el, el que ustedes tenían ahí. William Enríquez, soy un empresario dedicado al área de las telecomunicaciones y en este país, República Dominicana, realizamos lo que fue la primera etapa del de 911 para el Gran Santo Domingo. Entonces estamos compareciendo ante este medio y dándole las gracias ante todo por el apoyo que ustedes nos están dando para denunciar de la manera vil y descarada en que nosotros fuimos extorsionados por funcionarios directamente ligados al Ministerio de la Presidencia, específicamente por el señor José Amado Pérez, quien fungía en su momento y hasta hace poco como asesor en materia de telecomunicaciones para ese proyecto ante el, ante el ministro Gustavo Montalvo para que ustedes vean la magnitud de este caso aquí yo tengo los cheques del VHD en original, todos recibidos por este señor asistente de Gustavo Montalvo quien en incontables ocasiones me visitaba a mi oficina en nombre del ministro Gustavo Montalvo a buscar la extorsión antes de él firmar, según él, el libramiento para que los fondos sean transferidos a la cuenta del proyecto. O sea, que si yo no le dedicaba o firmaba ese cheque, él no firmaba lo que sería la el último paso ya para que el libramiento sea transferido por la Contraloría a nuestra cuenta. Entonces... Es lamentable, de verdad, la situación que se está viviendo en este país. Cuando uno quiere hacer la cosa por lo correcto, ese es el resultado. Pero esto no se para aquí. Para nosotros poder subsistir en ese proyecto y no dar un tiro como hizo David Rodríguez, obviamente que yo tuve que ceder a las pretensiones y las extorsiones constantes que este señor me hacía. Ahora... Lo grande de esta situación es que para lo que es la expansión del proyecto para San, eh, Santiago, San Cristóbal y Puerto Plata, este señor me visita porque le fue muy bien. Aquí tenemos cheques cheque de, de sumas cuantiosas, ¿verdad? Le fue muy bien con el nivel de extorsión que me, que me plantó. Fue y me visitó en una ocasión, luego ya de nosotros haber entregado el proyecto a mi oficina, ofertándome, prácticamente vendiéndome lo que es el proyecto la licitación de Santiago, Puerto Plata y San Cristóbal. Con el único requisito, que en vez de yo darle el dinero, como él me lo pedía ante cada libramiento, en la extorsión que me hizo en esta fase del proyecto de Santo Domingo, yo debía darle a él el 10% de 1.068 millones que conllevaba lo que es la expansión de Santiago, Puerto Plata y San Cristóbal. Millones. Muchísimas gracias, producción. Señores, ahí de la poca cosa que hablan, ¿verdad? De la poca cosa que salen. Eso se da en todos los sectores de, de, de, del, de, de, del Estado dominicano. Cualquier inversionista, cualquier inversión que se vaya a hacer, ese es el modo vivendis. Inversionistas extranjeros denunciaron a través de la Embajada de Estados Unidos del modo operandi. Gracias, doctor. Gracias a través de la misma embajadora de Estados Unidos, de inversionistas norteamericanos, el caso de la extorsión. Eso se denunció. Y este caso, que sale a la luz pública, de un empresario que se ve, un empresario eh, sosegado, que quiere hacer la cosa bien hecha, como dice él. En el primer eh, proyecto del 9-11, él señala y ahí están todos los cheques que tenía que librarle a este señor para que le pudieran a él librar las partidas que le tenían que entregar desde el Estado, del gobierno. Del ministro. ¿Eh? Lo del ministro? Okay. Entonces, en la segunda etapa que incluía sí. a Puerto Plata, Santiago, el proyecto era de 1.068 millones de pesos. Pero en vez de librárselo en partida, como le entregaban a él los pagos en partida, él tenía que darlo de golpes y porrazos el 10%, 106 millones de pesos. Es decir, que eso era contracheque. Era contracheque. Es decir, yo te voy a sacar los 1.060, pero tiene que darme a mí. Sí. 106, e, eh, pero buena mordida, ¿eh? Sí, y Cualquiera se retira. en el proyecto, en ambos, la suma es de 2.448 millones de pesos. Dios estamos Dios. hablando de lo que él tenía que entregar, es cerca de 250 millones de pesos. Muy bien que le fue a ese funcionario. Sí, porque parece ser que lo, lo cancelaron cuando se dio el caso. sí. Porque no está, ahí, no aparece, ahí no aparece ningún organismo del Estado investigando ninguno, ninguno, no aparece uno. Entonces, bajo esas condiciones que se han, han estado administrando en la mayoría de los casos, okay. eh, <coughs> lo que es la inversión en el país, así es que tratan a los suplidores del Estado en la mayoría de los casos. La parte del Ministerio de, de Educación, la parte del Ministerio de Turismo, la parte del Ministerio de la pública, la parte del Ministerio eh, de OISOE, que él menciona, el ingeniero que tuvo que darse un balazo. Todas esas partes tienen una entramaña parecida a eso. Inclusive hay deuda del Estado guardada ahí, que para que la pongan en, en agenda de pago, tienen que cantearse primero, eso es así. Vamos a escuchar lo que el ministro dijo, echándole la culpa a las clínicas. No es posible que los reportes se estén tardando uno, dos y tres meses en reportes de casos de que sean obligatorios, incluyendo las defunciones. Y para ellos... Tomaremos medidas drásticas con aquellas clínicas y hospitales que están haciendo reportes tardíos, violando las reglamentaciones establecidas en, por el Ministerio de Salud Pública. El señor parece que está buscando... Debió, de, sí, debió entonces, de estar cancelado ya. Entonces, porque él concluyo, se ha un toyo. Concluyo diciendo, estos casos de corrupción, que son muchos, este es solamente un ejemplo. Y estos casos del Ministerio de, de Salud Pública, lo que evidencia es un desorden, desorden administrativo, un sistema económico colapsado y un grupo de personas que lo que están ahí es saqueando al Estado en su gran mayoría y es por eso que el pueblo ya se ha hastiado, se ha cansado y pide la necesidad de que aquí haya cambio y va a acudir masivamente masivamente va a acudir a votar el 5 de julio porque ya estamos cansados de eso, nos están quitando hasta los sueños lo que, nos han, lo que no nos han quitado es el miedo bien no tenemos miedo. Gracias, Fulvio. Vamos a votar el 5 de julio. Cómo bueno, gracias, Fulvio, por tu comentario. Vamos a escuchar una llamada telefónica. Vamos a ver quién está al teléfono. Buenos días, adelante. Buenos días. ¿Quién nos habla? Roberto. Buenos días, Roberto. Adelante. El bueno. pueblo de San Francisco Macorís, un llamado. No se dejen engañar de Gonzalo. Vamos a derrotar <risa> el PLD. <risa> tenemos ganas de derrotar a esa gente. Para adelante, pueblo macorizano. No te dejes engañar de Gonzalo Castillo. <risa> <risa> no, bueno, gracias.